Dear participantes, ladies and gentlemen, caballeros, les deseo una calurosa bienvenida a esta conferencia en línea celebrada por el Centro Mundial de Agroforestería y FAO. Soy doctor Abdon Awano the office in the day. We really hope you'll appreciate the changes that we will have. Yes, it almost. Keep it appreciate. I'm going table with great experience and we're quite sure that we'll learn enough from what they have been doing on community forestry around the world. Uh, without spending time, let me move towards. Sin perder demasiado tiempo. Voy a dejar la palabra al doctor Richard Eba. doctor Eba es, es un científico muy popular basado en Yaoundé y que tiene una pericia de más de 30 años en la subregión de África Central. Doctor Eba. Les deseamos una calorosa bienvenida a ese seminario en línea. Muchas gracias, señor moderador. ladies and gentlemen, on behalf of caballeros, en nombre de los organizadores, será les desearles la bienvenida. A esta sesión con el tema aprendizaje de las, aprender de las experiencias para aumentar la eficacia del manejo forestal comunitario Quisiera agradecer. Representado presentador por sus palabras introductorias será también agradecer a todos los miembros del panel que han confirmado su presencia agradezco también a todos los que están conectados como lo saben todos, Forestería Comunitaria And it contributes to the resilience fue adoptada country. como un enfoque de recursos production of forest goods and services, protection of mm -hmm. culture. Mm -hmm. Community-based policy mm -hmm. is also a mm policy -hmm. mm -hmm. of the mm -hmm. future. If we believe the recent Glasgow declaration on forest and land use, which refers to empowering the communities uh, mm -hmm. and that donors commit themselves mm -hmm. to support communities. This Webinar is, we hope, an introductory event in a series of activities that Kipari Club and APO will carry out for at least one year on community based forestry. Once again, thank you. And I will let the floor to the moderator. Thank you. Muchas gracias, doctor Richard Ebachi por Muchas gracias, Richard por esas palabras introductorias que nos da la oportunidad para dejar la palabra al Dr. Duncan. Voy a preparar la ponencia del Dr. Duncan. Podemos compartir la pantalla para la presentación del Dr. Doncan. Don Doncan trabaja para USAID y está tratando de trabajar para ver cómo se puede apoyar a los bosques locales y, -y, -y, -y, -y ¿Mm -hmm. a es sí, decir, los bosques comunitarios y sobre los apoyos que lleva a las poblaciones en esos bosques. Se trata del manejo de los bosques a nivel comunitario por las empresas. Y el estudio abarca más de 94 países en el mundo y tenemos una oportunidad. De tiene el doctor Duncan con nosotros hoy. Gracias, todos, Duncan. Gracias por estar con nosotros. La interpretación en español está en mi canal y es un poco difícil. very difficult por favor hay que averiguar su equipamiento I'm sorry Mr Abdon it's coming from Tomojin the interpreter she speak in the floor not in the system thank you so so how uh, es un intérprete del español que habla directamente not in the floor. en el panel <laughs> ah, no, no, no, no, no. <laughs>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 Est biais, je pas ça. Le il ne fait que désactiver mon micro. Puisqu'on ne t'a pas à ça, voilà. On ne t'a pas à ça, il faut Quand tu n'as pas les photos là. Pas non, il n'a pas. Attends, attends. Je... Dis-lui ce dis qu'il faut que tu as à faire. Donne-moi. C'est pourtant validé, là-bas. Ça, quand tu dois en parler ici? Entre los pueblos y la colaboración con la naturaleza, estableciendo cierto equilibrio entre los ingresos y la protección del medio ambiente. En un espacio donde siempre registramos demasiado daños a nivel planetario y donde las naciones luchan y las empresas también luchan para obtener ingresos. La forestería comunitaria ofrece una alternativa diferente, un enfoque mucho más cooperativo que permita a las poblaciones vivir en simbiosis con la naturaleza. Pues que es forestería comunitaria. Vamos a mirar ese concepto desde un punto de vista global y desde Seralo en un marco muy conciso. Los bosques comunitarios abarcan varios aspectos, principalmente poblaciones autóctonas que son las principales los profesores, maestros de las costumbres abarcan también a las poblaciones locales y sobre también sobre los pequeños explotantes que trabajan juntos para incrementar sus conocimientos para negociar los precios. Abarca también. Finally, it grupos de transformadores, transformadores especialmente con productos no numerosos, abarca los que se ocupan de los árboles. Es importante recordar que la cadena de valores se limita a veces a las zonas urbanas a nivel de los productos. Y necesitamos pues un plan de manejo bueno, es que permite establecer es un lato directo con los mercados. ¿Por qué la forestería comunitaria es tan importante desde un punto de vista mundial? Primero, la forestería comunitaria tiene un impacto social importante. 7,8 mil millones de personas, entre los cuales 2,5 mil millones son indígenas y 1,3 mil millones de esas personas dependen principalmente de la, del bosque. Eso significa que el tercio de la población mundial está involucrada en ese enfoque. Segundo, el impacto climático de la fresería es muy elevado. Las poblaciones indígenas ocupan más del 50% de las tierras Forestales a nivel mundial y o sea, en día, sus derechos jurídicos y legales se limitan al 15% de estas personas son muy importantes en cuanto a las soluciones climáticas que lleva. Tercero, la forestalidad comunitaria es importante desde el punto de vista económico. A veces se piensa a los pequeños agricultores como personas no importantes, pero su valor mundial anual. Fue estimado entre 0,8 y 1,3 mil millones de dólares americanos, lo que hace que la forestería comunitaria, y sobre todo los pequeños agricultores es el mayor grupo en el mundo por fin el bosque comentario puede permitir ofrecer todo lo que necesitamos varios estudios demuestran que las poblaciones indígenas y los territorios de esas poblaciones indígenas pueden ser mejor protegidos por esas poblaciones indígenas que por el estado. Pues la forestería comunitaria permite la conservación. Segundo, eh, los bosques comunitarios, los agricultores son más eficaces en la producción de productos alimentarios en comparación con las empresas agroalimentarias Y por fin, las áreas de bosques comunitarios deben hacer un equilibrio entre la toma en cuenta de las necesidades. Y las necesidades diferentes y pues son importantes en el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, ¿cómo podemos hacer la forestería comunitaria eficaz? Desde hace 10 años se han llevado a cabo una serie de diálogos. y Hemos trabajado con profesores, comunidades para poder establecer una comprensión común de la eficacia de la forestería comunitaria. Y ese enfoque está basado en tres pilares principales se trata primero de considerar las organizaciones a nivel comunitario para hacerle más contables en comparación con sus poblaciones comunitarias. Esas organizaciones deben también tener capacidades financieras necesarias para estar en contacto con otras entidades externas. Segundo, debemos asegurarnos que los grupos comunitarios tienen la pericia necesaria porque eso permite una inversión duradera en el manejo de los bosques y la protección forestal. Tercero, debemos promover la pericia para que las cosas se puedan hacer. de modo ideal y que las poblaciones ya no recurran a los abonos que a veces están mencionados en el cambio climático. Debemos invertir también en las inversiones sostenibles para incrementar la productividad y establecer una relación directa entre los resultados de la forestería comunitaria y el mejoramiento de los medios de vida. Pues he podido agrupar o soluciones para hacer las forestería comunitaria más activa. Primero hay que llevarlos unos la, para entender la importancia que hay que colaborar con los grupos locales. Tenemos grupos al primer, segundo, tercer, cuarto niveles para poder intercambiar informaciones y Desarrollar el poder de negociación. Podríamos también organizar esos grupos a nivel regional para añadir valor a nivel tecnológico y ofrecer servicios económicos y llevar otro tipo de servicios, principalmente servicios financieros. a Esos grupos locales de ese nivel. Las organizaciones comunitarias podrían agruparse para poder discutir con los gobiernos y influye las políticas y adaptarlas más servir también de Canadá de cambio para llegar a un nivel más importante a nivel internacional la forestería comunitaria. está a veces involucrada en alianzas tales como americana y fría tener negociación a nivel mundial sobre los los cambios climáticos, como fue el caso muy recientemente y podemos ver que en Guatemala tenemos centenares de grupos comunitarios, una federación nacional e incluso una alianza regional y en Guatemala hemos podido garantizar la ley del bosque para garantizar más de mil millones de dólares para los pequeños agricultores y la Alianza ha podido establecer mecanismos forestales para apoyar la forestería comunitaria, pero siempre no es posible para los actores de la forestería comunitaria aprender. En otros países sería ventajoso poder integrar los grupos comunitarios en las federaciones nacionales de agricultores. Principalmente para formarles sobre el acceso el, al mercado. El último punto es la organización. Segundo aspecto muy importante entre las soluciones. Es importante esta vez ser a nivel de esos diferentes. Puntos que he presentado aquí tenemos un ejemplo de la Federación de los Agricultores de Ghana. Tenemos tres zonas: una zona forestal, una zona transitoria y una zona de la selva. Tenemos un equipo de incubadores a nivel internacional que ofrece servicios a varios, presta servicios a varios actores y. Tiene más de un millón de miembros que pertenecen a esta Federación Nacional. Si quieren ser más dedicados sobre esos incubadores de empresas, eh, podremos presentar herramientas para establecer ese tipo de incubadores. Tercer solución, podríamos utilizar esos incubadores para establecer políticas de negociación en términos de financiación. En Vietnam, tenemos una federación que ha podido establecer esta mesa redonda que va más allá del nivel nacional. Y eso permite agrupar los diferentes grupos comunitarios para resolver los problemas a los que se enfrentan, principalmente el acceso al mercado. Un caso de éxito en Ghana se trata de un inversor que ha podido celebrar una mesa redonda para poder garantizar la cadena de abastecimiento y ha podido permitir producir varios tipos de productos. Empezó con los grupos comunitarios para encontrarse finalmente a nivel de grupos mayores y es un medio más eficaz para convencer a los bancos convencionales para movilizar fondos. Cuarta solución, es muy importante que las empresas involucradas en la com forestería comunitaria sigan siendo activas. Hay que involucrarse en actividades que produzcan ingresos para sobrevivir. Falta establecer un proceso de manera gestión de riesgos anual para que las empresas de forestería tierra puedan identificar los riesgos que se podrían plantear a nivel del mercado en términos de cambio climático en términos de capacidades que esas empresas puedan identificar los riesgos que podrían tener un efecto más importante y que puedan anticipar y que se pueda designar un responsable de seguimiento y evaluación de los avances. Tenemos el caso de la COVID-19 que ha cambiado la capacidad de las comunidades locales a poder comercializar sus productos y, por ejemplo, en Ecuador, han establecido un sistema internet de gestión del mercado para poder anticipar sobre los riesgos que se podían enfrentar. Pues hay que solicitar la gestión de riesgo para poder desarrollarse. Solución 5 a nivel de cambio climático hay que Variar las prácticas en términos de forestería, comunitaria para batir la resiliencia COVID-19 ha constituido una amenaza mayor. Y si miramos al porvenir, vamos a notar que los cambios climáticos son más bien desafíos enormes. Si sí, tomamos el caso de los varios grupos comunitarios a nivel de los varios países, su principal prioridad era saber cómo enfrentarse con los efectos adversos que afectan los productos que venden, pues es muy importante construir la resiliencia, fortalecer la resiliencia. No se trata solo de la resiliencia ecológica sino ofrecer varios servicios de mecanismo y de apoyo a sus miembros, vender nuevos productos, fortalecer sus infraestructuras físicas para resistir mejor a los choques climáticos en el pobre. Y como podemos ver aquí tenemos casos de grupos comunitarios en Madagascar que producían cacahuetes y que han ahora abrazado otros productos más sostenibles para tener menos problemas. Eh, hay varios medios como hacer la forestería comunitaria más activa y tenemos más informaciones sobre las en las informaciones que he publicado. Gracias, señor Moredad. Muchas gracias, don Duncan McQueen. Muchas gracias. Entendemos muy bien que cuando se habla de forestería comunitaria, habrá que abrirse, enfocarse sobre las políticas, los medios de vida de las poblaciones locales, sobre la perenidad del entorno, pues hay cierto número de cosas que hay que tener en la mente, principalmente reforzar las capacidades de las comunidades locales, securizar los derechos de las poblaciones y construir una pericia técnica para poder superar los desafíos y las dificultades relacionadas con la forestería comunitaria. Y, por supuesto, es importante hacer que la forestería comunitaria sea más atractiva para poder generar recursos para las poblaciones locales. sino Es evidente que no vamos a poner el enfoque sobre las realidades comunitarias. Noctan, muchas gracias otra vez y vamos a. Toma esa oportunidad para presentarles una, un video y aquí se trata de un ejemplo concreto y ahí vamos a aprender mucho. No sé si podemos ver el video. Que nos presenta el caso de Nepal. Nepal tiene una historia muy interesante en términos de frasería comunitario antes de 1992, todos los derechos perenales estaban destinados y el Estado decidió ceder esos derechos a las comunidades y cerca de 2.000 grupos fueron creados y las mujeres son las principales beneficiarias de esos derechos de gestión de los bosques comunitarios. A nivel de las comunidades son las mujeres. Era por el los productos de la comunidad. Me llamo Fue elegida miembro de mi consejo. Desde hace cinco años. Este grupo está constituido de todos los miembros de varias castas. Hemos sembrado citronela y otros productos. Y la comunidad saca. aceite para vender. <muchas> Buenas a tu noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, deberían pedir a sus maridos el eh, permiso para utilizar esos recursos. El eh, acceso a esos recursos nos permitió desarrollarnos. Y es porque ya tenemos esos derechos que hemos podido crear esa empresa. Sama Nati es un ejemplo Well this is a tremendous example of a community forest uh, uh, enterprise and the, and the most significant one is muy notable de colaboración a nivel comunitario y eso permite a las poblaciones tener una fuente de recursos sostenible el ingreso anual sacado de los servicios ecoturísticos se sitúa al cerca de Doscientos mil millones de dólares y sobre ese ingresos invertimos más de 30 por ciento en los actividades conectas y hemos invertido también en la fabricación del biogás. All these uh examples that uh in the form of different enterprises that have now come up in the context of Nepal, especially in the last hey, 10. Aquí, de varios empresas creadas desde hace 10 años y todo eso fue posible solo porque las comunidades han recibido el derecho de acceder a los recursos forestales y eso fue posible solo gracias a la revolución que se ha manifestado desde 1972. Lo que permitió también eso es que desde entonces las comunidades pueden crear empresas privadas, pueden faltar capitales o equipamientos necesarios para producir lo que quieran producir. Pero ese acceso al mercado fue facilitado por los derechos que fueron otorgados a esas poblaciones en relación con la región forestal. El liderazgo es muy importante a nivel comunitario, a nivel de la reglamentación. Notamos una diferencia muy importante con lo que a las varias interacciones entre los grupos comunitarios y el gobierno atañe. Las leyes y la legislación actuales permiten un buen funcionamiento y el gobierno Qué la gorra para yo, y de mornio, Thank you so much for this nice video that can help us to have an idea. Muchas gracias por este video que nos permite tener una idea de los varios casos. Exitosos de manejo de los recursos a nivel de los bosques comunitarios. Hemos visto cómo las mujeres pueden manejar los recursos comunitarios para mejorar sus niveles de vida y cómo establecer la relación entre la presentación de este video y las palabras de Don Carmen Quinn, que ha dicho que la forestería comunitaria puede. Permitir tomar en cuenta las necesidades de las poblaciones locales y eso nos permite evolucionar hacia objetivos específicos y asegurarnos que las prácticas actuales permitan un manejo sostenible de los bosques. Eso significa que no solo se trata de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, sino tomar en cuenta las generaciones venideras. Estimados participantes, vamos a pasar a la próxima articulación. Se trata de la mesa redonda sobre el aprendizaje de las experiencias en tema de manejo forestal. Y tenemos tres personas muy importantes que trabajan sobre ese tema desde varios años y van a hablar de las perspectivas y van a vecinos cómo superar los desafíos, principalmente los a los que fueron enfrentando y somos honrados de tener con nosotros, doctor Honoré Tabuna, doctor Julius Sebu, que trabaja para el Banco Africano de Desarrollo y... Don Tama, que es involucrado en el proyecto y va a compartir su experiencia con nosotros. Vamos a empezar con doña Centeno, que es un líder comunitario de Guatemala. Es también secretaria, miembro del consejo, la junta Directoria de la cooperativa Camelita. Doña Centeno es muy involucrada en los productos forestales sostenibles. Principalmente en varios productos muy importantes. Doña Centeno nos puede decir cómo se maneja la forestería comunitaria y cómo han podido establecer esta forestería comunitaria a nivel de su país. Doña Centeno, usted tiene la palabra. Doña muy buenos días. Muy buenos días. Bonjour. Gracias por la oportunidad que me dan de compartir la, la experiencia de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén en no Guatemala. Somos la Asociación A21 de Comunidades Forestales de Petén la rutina a 21 organizaciones de base comunitaria eh? que hacen manejo forestal sostenible. Cada no, eh, pues no una organización que eres, cuenta con eh, sus eh, respectivos eh, planes de manejo autorizado la relación a su perspectiva. que es el ente rector de la, de las áreas protegidas. Las concesiones forestales están en la reserva de la biosfera Maya, específicamente en la ZUM. Somos, eh, eh, sí, a la somos un modelo de, de desarrollo rural para Guatemala no la somos una de Europa, rural. y de organizaciones nacionales y e internacionales. Son, a esa internacional y nacional. Hemos logrado ser una, una entidad es que bon, representa sí, en temas de incidencia y política sí. y a todas y, las organizaciones políticas. Por lo como bien decía, somos organización. una organización de segundo nivel. Entonces, dice, eh, de el trabajo que realizamos en las organizaciones es de, que es es que básicamente de agroforestería. Organización concierne eh, principalmente la forestería. Eh, trabajamos las cadenas de valor de ya trabajamos en las cadenas de madera, valor, pimienta, pimienta por el bois, el piment, el miel, le miel. El miel. Turismo, turismo comunitario. De turismo a nivel comunitario. Déjenme contarles que desde hace aproximadamente y 25 años eh, nos conformamos Benzica en las organizaciones para... Hacer gestión ante el, ante el gobierno de Guatemala para obtener eh, áreas en concesión, de específicamente para de las comunidades, notablemente fue un poco locales. tedioso, ¿verdad? Porque cada uno de organizaciones eh, hacía gestión de manera individual y no avanzaban los trámites. La razón por la, la cual nace a COFOR, es la misión de segundo nivel COFOR, para aglutinar a todas y hacer asociación de una generación hacer gestión que nos permite de gerar ensemble sus recursos. Actualmente hay concesiones que han casi a punto de, de vencer su contrato de concesión con el apoyo y les la gestión de acogida que hemos logrado ya prorrogar por otros durante 25 años y son des que desde près de 25 años. Pues el objetivo principal, ¿verdad? Es el desarrollo socioeconómico el y, y la manera de la, y mejorar la calidad de vida de las personas, de, personas de las de comunidades a, vie, través de, de de la de de a través del uso, del de buen de uso y manejo del bosque y la buena gestión de recursos forestales. Los roles de ECOFORB es brindar acompañamiento técnico al modelo technique. de gestión garantizar a la competitividad social gestion, entre las organizaciones comunitarias. Entre les y, la representación e incidencia política. Y nosotros tenemos una representación y en... un impacto sobre el plan político y nos contamos. Hay, hay efectivamente más de 100.000 personas que benefician de manera directa de acciones. Eh, nosotros trabajamos para fortalecer las capacidades de las comunidades y las, la comunidad. las, las personas de las organizaciones aprendan a hacer uso eh, sostenible de los recursos de la organización aprendan a gérer de forma durable los recursos forestales. ¿Por qué decimos que son manejos sostenibles? Porque contamos con de, planes de manejo. Porque tenemos eh, planes de gestión. Plan de ciclos de, ciclo de corta, 30-40 años en el tema de ciclo madera. Extraemos de 1.5 a 3 mm. árboles por, por hectárea. tenemos environ un manejo 3 a de bajo 5 hectáreas de árboles. Mm -hmm actualmente la mayoría cuentan con Alors, propios actuelle, técnicos sur ses propres techniciens y tienen un enorme capital humano ya capacitado vamos a manejar tema capital humano en mundo de, de las mismas comunidades y se las sea igualmente a no comunidad para se desarrollar pues ya copo a lograr eh, todo la eso eh, pues, a, se, a se proyecta y nos organizan a crear un una oficina Yo de enlace comercial un bureau de que es la Com, comercial que se, se, se dedica a la búsqueda de mercado de los productos de las y organizaciones. Nous Pour la commercialisation de nos produits. De un modelo de, de negocios empresarial, pero a nivel comunitario, un, que un es el de tema de exportación y comercialización. Eh, de la y no a la exportación de productos que nos No ha sido tan fácil, ¿verdad?, porque eh, los cela gobiernos... Eh, eh, veces son, un, pues son un de un paso choix. cada... Cada cuatro años hay que estar uh, eh, réticent, haciendo, y haciendo incidencia y presentando el modelo de para poder tener eh, esa buena de relación de con de el gobierno. buenas relaciones Con este gobierno, actualmente hemos logrado la promoción eh, de cuatro concesiones, cinco concesiones más. hemos recibido uh, el derecho a cinco concesiones y dos organizaciones nuevas también que ya están aprobados sus polígamos. Eh, como les decía, la, la, el tema Donc, principal, de es, decía, el es, principal de ACOFO es el regulamiento de la calidad de vida, pero también, de también la integralidad del manejo, las cadenas de valor productiva, las cadenas de, la de la valor productivas, eh, de específicamente, bois. me voy a enfocar en los no maderables. Eh, me sur aspects. Es donde eh, trabaja de manera organizada eh, la gente de la comunidad, incluyendo hombres y mujeres. En les et les Así es, eh, las cadenas de valor eh, generan muchos beneficios económicos. Eh, son actividades que las mujeres pueden realizar de manera conjunta que con las actividades de este conjuntamente avec, uh, la En ACOFO, pues tenemos eh, ah, diversidad de, de, de actividades avons, que uh, se, se realizan una de ellas también puede ser turi turismo verdad donde la las mujeres también han recibido si, capacitación para hacer de guías locales. De de pour eh, pues, el a nivel local la parte bien importante también es que la, invertimos un aspecto importante es que nos investimos cada año invertimos eh, Cada de 400 año, a 500 mil dólares en temas 400, de prevención 500, y control de incendios. De, prevención de incendios. Eso significa que todo durante todo el año sí, tenemos gente que, corriendo que, nuestra, mismo, nuestros polígonos eh, verificando que, que, se que, que no se den incendios de en las concesiones. Hay mapas, ¿verdad?, que hablan por sí solos, que donde están las concesiones aún eh, Nos se conserva la mayor que parte de, de, bosque, de bosque, concesiones y las concesiones. En manos de las concesiones tenemos eh, casi 500, de concesiones, mil hectáreas que son responsables, ¿verdad?, de cuidar. Pero no somos responsables, <todicen> por el Hay informes que que pueden Nos verificar en de los mapas que eh, los incendios es que son, fuera la, de, son fuera de la reserva donde Donc, de la parte donde están las on peut se rendre compte que los incendios no, eh, ACOFOB se convierte en un ente gestor <coughs> para poder obtener recursos y apoyar a los que actividades que las comunidades y trabajamos todos y eh, pues, eh, De esa manera, nosotros podemos <coughs> decir que hemos avanzado si dire que salir de congrès, hacer eh, el trabajo tradicional que hacíamos anteriormente. Eh, para, para dar esos salos que que y poder hacer las actividades de manera ordenada. Y, y de manera legal, ¿verdad? Porque estamos amparados de para, por la legal, ley legal, protegida. 489-590, la ley de legal, es 489, la 590, de que dan vida le legal a las concesiones. 425, notablemente, haber lo logrado... Haber logrado tener estas 500 hectáreas bosque mil hectáreas de suceso en manos de las concesiones, uh, me han derivado 6, los 5, de, paz, de, de, de, de, de los acuerdos de paz, ¿verdad? Los acuerdos de paz hablaban de 100 mil hectáreas. Sí, sí, el moderador va a volver a usted más tarde. Muchas gracias por esa intervención. ¿Puede concluir por esta primera parte? Ok. Doña Centeno ha acabado con su intervención. Lo siento por la interpretación. Hasta el francés me han enviado un mensaje diciendo que la interpretación no ha funcionado muy bien y los técnicos van a asegurarse que la interpretación pueda disponible en, para las próximas tomas de palabras vamos a volver a Doctor Tabuna ha trabajado para varias organizaciones principalmente el centro Agroforestería en África Central Hoy es comisionado al Medio Ambiente y a los Recursos Naturales, Departamento de Agricultura y Desarrollo Sostenible de Semac. Señor Tabuna, dado que han trabajado sobre ese tema, desde hace 30 años, ¿cuál es la experiencia que nos puede proporcionar y qué relación se puede establecer con las políticas establecidas entre MAC y el tema de hoy? Usted tiene la palabra para cinco minutos, por favor. Muchas gracias, señor moderador, y gracias a los organizadores. Por asociar a la comunidad económica de los estados de África Central, CIAC, basada en Libreville. En CIAC, soy el comisionado encargado del Departamento Medio Ambiente, Recursos Naturales, Agricultura y Desarrollo Rural. Y entienden que es con mucho placer que. Represento aquí a los 11 estados de CAC y al embajador, el presidente de la comisión para compartir rápidamente con ustedes, como el moderador ha dicho trabajo sobre esos temas desde hace varios años, con la idea de añadir ...más valor económico a esos asuntos de capital natural, entre los cuales el bosque, que es un representante, y el bosque comunitario en particular. Eso fue recordado. Tengo solo cinco minutos y en cinco minutos no lo puedo decir todo. Normalmente me faltaba más tiempo y vamos a limitarlo a cinco minutos solo para decirles que el hecho de trabajar por y mirando y escuchando a los demás nos encontramos en un sector económico que está naciendo pues aunque funcione notamos que los ingresos Creados no permiten a las poblaciones mejorar sus niveles de vida, y como lo hemos comprobado por toda parte del mundo, hay que pasar a otro nivel, y eso requiere una innovación para que podamos ir más allá. Eso Empieza con los mercados y no podemos limitarnos al mercado local. Hay que pensar en los mercados nacionales y regionales, sobre todo para las poblaciones. Y estamos en la era de SLECAF, zona de libre intercambio africano, donde debemos hacer esfuerzos, desplegar esfuerzos para levantar las barreras arancelarias para que las poblaciones que manejan las, los bosques comentarios pueden venderse más allá de sus límites geográficos. Y según las últimas informaciones científicas procedentes de la Comisión Económica de África, Oficina Subregional de África Central, basada en Yaoundé dicha población tendrá que alcanzar la cifra de mil consumidores. Eso significa que primero para CEAC se trata de un enfoque regional para resolver el tema de desarrollo de la economía del bosque comunitario. Lo hemos integrado en la política forestal subregional que vamos a escribir y como lo saben en África Central no tenemos una política forestal y ese plan es en el plan estratégico que hemos hecho adoptado por los jefes de estado de CIAC pues hay una voluntad política a nivel subregional para desarrollar la economía de la forestería comunitaria desde el nivel donde se encuentra hoy. La idea es saber qué va a de esa economía dentro de cinco años, dentro de 10 años, dentro de quince años, dentro de veinte de años. Y una, una de las cosas que vamos a este es el marco institucional, organizacional, porque debemos trabajar a nivel regional, pues necesitamos la confederación o la federación o las redes o las agrupaciones de los bosques comunitarios de África Central. Esa federación o esa agrupación debe ser fuerte, muy fuerte, para tener peso. Segundo es la capacitación de cada grupo. Eso es necesario para que pueda empezar a trabajar y cómo hacer esa organización. A veces hemos pensado que podría hacerlo todo, es decir, producción, la transformación, el comercio, el marketing, contabilidad, no se debe especializar en algo y de ¿Cuál es la relación con los demás actores del sector privado? Pueden ser consultores que podrían desempeñar el papel o eh, ayudarle a desempeñar el papel de una empresa, de una organización. Eh, por ejemplo, a nivel del marketing, dado que solo tengo cinco minutos, Quiero decir que el eh, bosque comunitario es muy importante para nosotros ya que en África Central tenemos la confederación de los pequeños artesanos de África Central. Es un sector que va muy lejos en la transformación de tercera generación de la madera. Son los artesanos que transforman la madera. Pues hay que invertir en ello. Otro elemento, cómo ayudarles. Estoy aquí ahora en Brazzaville en el marco de una conferencia celebrada por las Naciones Unidas sobre el valor económico del capital natural de África Central. Y notamos que existen varias organizaciones con agendas diferentes. Quizá. Para una reunión como esta, lo que podemos es que podamos ver juntos con FEA, C -C los estados, los investigadores, los economistas, cómo obtener un verdadero modelo de desarrollo de la economía de la forestería y comunitaria. ¿Cuál es el modelo? Una vez muy bien definido ese modelo, vamos a ver cómo añadir valor a lo que las poblaciones hacen. No hay nada más que inventar. Toda la economía natural, todo viene, todo procede del capital natural y en relación con la biodiversidad que encontramos en las, los bosques totales, hay precedentes. Voy a tomar el caso del café, que por supuesto... Es una planta espontánea y hemos visto cómo se ha construido una economía alrededor de ello. eso Esa parte de un mercado, quizá las poblaciones no pueden crear los mercados, pero habrá que abrir con todos los que trabajan en esos bosques comunitarios. Hay que abrir dicho sector a todos los investigadores que proceden de las escuelas de investigación. Eh, en cinco minutos puedo decir que hay una visión a nivel de la subregión en la política forestal, en la política medioambiental para integrar la forestería comunitaria. Después uno de los programas a nivel comunitario que fue adoptado por los jefes de estados, vamos a hacer de ello un programa permanente y vamos a trabajar con todos y todas que ya trabajan sobre ese asunto de forestería comunitaria para que podamos tener una visión común, una visión común de tal modo que podamos avanzar dentro de 20 años. Se trata de trámite, no de filosofía. Se trata de comercio. Es lo que esperan las poblaciones. No hay dos maneras de hacer business. Se trata de desarrollar los mercados. A ese nivel, señor moderador, es lo que quería decir. Hay una voluntad a nivel de la subregión, los jefes de estados para desarrollar la economía de la forestería comunitaria que forma parte del sistema de la economía verde en África Central y se habla cada vez más de ello y quizá hay un elemento que allí ayudar a las poblaciones para establecer una relación con las poblaciones África Central fue felicitada entre las comunidades de África es decir la que tiene un mejor resultado en materia de protección de la biodiversidad y saben también que el nivel más bajo de almacenamiento de carbono en comparación con los demás comunes forestales y debemos pasar de la reflexión a la acción, de la transformación verdadera de dicho capital hacia algo que va a contribuir a la diversificación económica de nuestros estados. Y también a aumentar los ingresos de las poblaciones y desarrollar un verdadero sector privado en relación con la forestería comunitaria. Quisiera para aquí, para esta mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias, Honoré. Vamos a volver a usted para. Muchas gracias por su eh, intervención. Muy rica lo que podemos nota es que el aspecto económico es muy importante, solo debemos manejar de, man de modo sostenible nuestro ecosistema y también sacar provecho de los recursos extraídos de nuestros recursos para mejorar los niveles de vida de nuestras poblaciones, pues habrá que intentar Concebí un modelo que se pueda desarrollar en todos los países de África Central para que podamos todos adoptar soluciones comunes y adoptar una política para el porvenir. Han dicho también que hay una dinámica de fortalecimiento de las instituciones en África Central pues a nivel de los estados miembros de CAC se debe tomar medidas. Ahora vamos a dejar la palabra a don Julius Chupesi que trabaja a nivel del Banco Africano de Desarrollo en Abidjan. Antes de ir a ver doctor Chupesi ha trabajado con CIFOR y BAUSENCRAS Internacional. Julius C que usted trabaja sobre todos los asuntos en relación con los mecanismos de financiación, las condiciones de vida, etcétera. No sé si usted nos puede decir algo sobre las lecciones que podemos sacar de la experiencia del Fondo de Desarrollo de la Cuenca de Congo. Usted trabaja por el Banco Africano de Desarrollo y es muy importante Tender este mecanismo de financiación. ¿Nos puede decir algo? Muchas gracias, Abdul. Muchas gracias por esa iniciativa muy buena. No quisiera volver sobre lo que ya se ha dicho en relación con mi humilde persona. Trabajo en el Centro de Recursos del Banco Africano de Desarrollo desde hace varios años. En relación con el tema de hoy, pienso que es muy importante. Doncan Honore Honoré y los demás ya han dicho lo que hay que desarrollar para que la política de forestería comunitaria pueda acertar y necesitamos organizaciones que funcionan verdaderamente. Se necesita pericia y capacidades financieras necesarias. Pero uno de los problemas es el medio ambiente. Voy a tomar el caso del Fondo de Desarrollo de la Cuenca de Congo, que es un fondo de garantía establecido por asociados internacionales. Dicho fondo fue fundado principalmente por no, Canadá y son los principales donantes involucrados en esta iniciativa y ese fondo fue creado por el Banco Africano de Desarrollo y debería establecerse sobre 10 años para la primera fase. Y la primera fase se acabó en 2019. Cerca de 60 millones fueron Acá en 2019. Canadá añadió también 30 millones de euros. Y a través de ese fondo se trataba de mitigar los efectos del cambio climático, reduciendo eh, su acción en la cuenca de Congo. Cuando hemos lanzado el fondo, nos hemos dicho a nivel del banco que las poblaciones de la cuenca de Congo habrán contribuido verdaderamente al cambio, a la lucha contra el cambio climático. Pues la creación de ese fondo se justifica principalmente a nivel de los donantes. Era para acabar con la deforestación en África Central, y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones y la cuenca de Congo estaba considerado como una fuente de subsistencia para las poblaciones de África Central, dado que es un potente masivo forestal. El programa abarcaba cinco equipos sobre la gestión sostenible, el desarrollo comunitario, la verificación y la denuncia de casos de deforestación, y las ventajas de los servicios de carbono. En términos de proyectos, varios proyectos fueron sometidos principalmente a través de una convocatoria de sumisión de proyectos a nivel de la Secretaría de Fondo. Los proyectos fueron seleccionados y examinados y fueron adoptados después de su evaluación. Y a lo largo de esa fase hubo dos convocatorias para los proyectos. Y tuvimos 25 proyectos y un proyecto fue particularmente apreciado. Y en total hemos recibido 41 proyectos. Y el banco ha validado 38 de dichos proyectos y entre esos proyectos, cuatro fueron anulados antes de su finalización. Pues 30 de esos proyectos fueron manejados por el gobierno y, e instituciones tales como COMIFAC, 17 manejados por las organizaciones de la sociedad civil en la cuenca de Congo. Se trataba pues, de organizaciones involucradas en el manejo de los bosques comunitarios o los bosques participativos. Y el proyecto uh, es, abarcaba you know, 10 países, Gabón, Congo, Guinea Ecuatorial, Ruanda, Chad, Sao, Totomi, Príncipe, etcétera. En primer de enero, cuando se lanzó el proyecto, hemos obtenido cerca de 74 millones de dólares que fueron comprometidos. Cerca de esos 64 fueron pagados. Para una tasa de agresión de más de 50% ahora, ¿Qué podemos decir sobre los resultados? No sé si podemos hablar de proyectos en la próxima fase de inscripción o voy a presentar directamente los resultados. Los principales resultados dependiendo de los diferentes vertientes, manejos de los bosques, verificación de los mercados, etc. y como han escuchado a nivel de la ponencia de Duncan, el aspecto técnico es muy importante, principalmente a nivel del manejo de los bosques comunitarios. A varios bosques fueron involucrados y más de un millar de mujeres y hombres fueron educados y nuevos países en África Central ya tenían un plan de respuesta y varios hombres no es, han podido acceder a recursos y a tierras. El proyecto permitió también garantizar 100.000 hectáreas de tierras suplementarias. El proyecto permitió también establecer varios mecanismos en cuanto a las lecciones extraídas. Y que tienen una relación directa con lo que ha hablado Don Khan, El proyecto ha registrado algunos casos de éxito y sobre todo podemos extraer lecciones a largo plazo. No sé si puedo hablar de ello ahora. Yo Usted va a esperar un momentito. Vamos a dejar la palabra a otra persona. Pues voy a parar aquí tratándose del fondo de la cuenta de Congo. Se trataba de presentar su creación, su establecimiento y su despliegue. Voy a volver sobre las lecciones extraídas. Muchas gracias, Rubius, para su intervención detallada. Y vamos a volver más tarde para que puedan presentar las elecciones extraídas y lo que va a permitir mejorar la iniciativa de bosques forestales a través del mundo. Ya que el doctor Tabuna va a desconectarse dentro de poco, voy a dejarle la palabra. A nivel político, en África Central, para mejorar el proceso de eh, los bosques participativos. Usted tiene tres o cuatro minutos. Por favor, ¿puede repetir la pregunta? Muchas gracias, doctor Tabuna. Quisiera decir que estamos aquí en un proceso donde pensamos que podemos hacer mejor basándonos sobre las experiencias que hemos visto a través del mundo. Usted ha presentado la situación de África Central y quisiera saber las propuestas que pueden hacer para que podamos mejorar efectivamente el proceso de los bosques participativos, no solo en África Central, sino a través del mundo. Es bien hablar del mundo porque ese asunto es mundial. ¿Qué hacer para a nuestro nivel, los que apoyamos a esas poblaciones? Hay que agruparnos para adoptar una iniciativa mundial. Sería una buena cosa que CIFO y las demás organizaciones que trabajan sobre esos asuntos, que nos encontremos dentro de un consorcio donde vamos a definir una visión y objetivos comunes para ir muy deprisa porque tenemos la materia intelectual, tenemos el capital natural que es diversificado, tenemos aún el capital cultural y como hemos explicado, las poblaciones autóctonas tienen el saber sobre el capital natural a fines económicos, cosméticos y todo. Y a partir de ello, con los mercados actuales nos podemos unificar. Y para mí la pregunta sí. es cómo trabajar juntos. Si trabajamos cada cual por su lado, si fue, tiene su visión, los estados tienen su visión, si ya se tienen visión. Para mí el prerequisito y muy fuerte es que podamos crear ese consorcio eh, ahora y clave a sobre eso y ya podemos crear un proceso sobre la economía forestal y rápidamente a nivel de CAC podemos proponer un documento sobre eso y que podamos encontrarnos de nuevo con el, la red de forestería comunitaria mundial y pienso que es así con ustedes que están en la investigación y nosotros en lo político, involucrando las escuelas de marketing y de forestería, vamos a llegar al punto. Y en África Central queremos involucrar a todos los estados, a todas las escuelas de enseñanza superior. Van a celebrar una reunión aquí en Pasadena, en Libreville, en la semana que viene. Ya tenemos un modelo de un sector privado endógeno que ya existe. Y si inyectamos dinero y si estamos muy bien organizados, vamos a mejorar los ingresos de las poblaciones rápidamente, porque ya tienen clientes, tenemos que hacer business, los analistas, todos... Estamos de acuerdo sobre ello. Primero, los que quieren ayudar a esas poblaciones debemos agruparnos en consorcio. Segundo, hay que crear una red de todas, de todos esos bosques comunitarios y pienso que de allí podemos tener un programa mayor. No solo sobre la forestería comunitaria, sino sobre la economía de la forestería comunitaria pero debemos demostrar que se trata de una economía que puede contribuir a crear riqueza en los estados para mejorar los medios de vida verdaderamente y sobre todo para diversificación de nuestros estados miembros a nivel económico. Rápidamente lo podemos hacer. Nosotros estamos aquí. Nosotros tenemos la capacidad de ir a buscar fondos. Nosotros tenemos la capacidad de ir a hablar con los políticos y con todas las actividades que tengo. Eh, quería estar aquí porque es muy importante que podamos desarrollar la economía de nuestra economía forestal. En repito no cabe desarrollar la forestería económica comunitaria, sino la economía de la forestería comunitaria y cómo añadir valor a lo que nos da la forestería comunitaria. Muchas gracias, Honoré. Sé que usted tiene otra reunión. Gracias por estar con nosotros. Una de las lecciones principales que extraí aquí es que debemos establecer una red de forestería participativa en África Central y empezar a llevar a cabo iniciativas en este marco. Pienso que su mensaje fue muy bien entendido. Muchas gracias por su intervención. Ahora voy a introducir a don Carmen. Por favor, Abdon, ¿puedo salir? Muchas gracias. Abdon, por favor, tengo otro compromiso. ¿Puedo salir? Usted puede salir. Muchas gracias. Estamos listos para este consorcio. Debemos hacerlo. Estaba a punto de dejar la palabra a Don Kama, que es experto en agroforestería. En el departamento, en el Bhutan, tiene pericia a nivel de productos forestales. Don Kama, usted tiene la palabra para presentarnos la experiencia de su país y va a decirnos cómo la experiencia de su país puede mejorar la experiencia de los bosques forestales en, en el mundo. Buenos días a todo el mundo. Todavía no tengo que presentarme. El moderador ya lo ha hecho. Me alegre mucho tomar la palabra en este foro que tiene como objetivo aumentar las oportunidades de la forestería comunitaria. Es una experiencia muy interesante y quiero compartir mi experiencia con ustedes en materia de gestión de las, los bosques comentarios Hay mucho que decir a nivel de las ventajas económicas, sociales o oh, culturales. Pues, ¿cómo podemos hacer más eficaz esa, esos bosques comunitarios? Insisto sobre la noción de eficacia de los bosques comunitarios. Esa forestería participativa debe ser muy efectiva porque nos permite hacer hincapié sobre la noción de reducción de, de rendición de cuentas sobre la, el empoderamiento también. La forestería comunitaria es más eficaz porque el manejo de los bosques comunitarios permite. Reconocer el aspecto social, las relaciones sociales que son importantes y que debemos tomar en cuenta. Si tomamos el aspecto social del manejo de los bosques comunitarios, a través principalmente del manejo de las tierras, este enfoque nos permite identificar a los grupos más vulnerables, en las comunidades. Ese enfoque es más sensible al género. Ese enfoque es más sensible a la biodiversidad y dicho enfoque es más sensible a la belleza psicosocial y sanitario porque el enfoque de forestería comunitario permite establecer las ventajas a nivel socioeconómico y cultural y permite integrar mejor los intereses de las capas de las poblaciones más vulnerables, principalmente los más vulnerables al cambio climático. El manejo de los bosques comunitarios permite a las comunidades agruparse. Y por lo tanto, ser más fuertes, participar mejor a la formulación de las políticas y mejor luchar contra las catástrofes, establecerse en redes y ayudarse mutuamente. Pues el enfoque de forestería comunitaria es más eficaz, principalmente en caso de pandemia. No sabemos a qué va a asimilarse el porvenir, pero nos estamos enfrentados a la pandemia del COVID-19. Quizá más tarde tendremos catástrofes más graves y el enfoque de forestería comunitaria nos permitirá mitigar los efectos de las catástrofes que podrían surgir desde un punto de vista climático o económico. Lo sabemos todos, el cambio climático nos amenaza y su efecto podría ser muy grave si no. Sostenible y buena banda. Sí. La gente puede utilizar de bosque sanitarias. Sé que usted ha esperado durante mucho tiempo. Por favor, hay que acabar de concluir ahora. ¿Qué podemos retener? Mi lección es que debemos crear en esas comunidades Mensaje: Como han dicho, debemos tener en cuenta dos vecinos a nivel local y a nivel nacional. Y de la por introducir soluciones. Voy a volver a doña centero, Espero que está invitado y usted tiene solo un minuto. Jorge. Doña, usted tiene la palabra. Señora Centeno, ¿está conectada? Señora Centeno. Sí. Por favor, ¿cuál es su mensaje? Pues... Eh, el para mensaje bastante, tu básicamente, básicamente el mensaje que yo daría es que debemos de unir el esfuerzo para, para poder eh, salir adelante y como bien decían los de Il en comme dit les buscar alternativas que de verdad conlleven al, al mejoramiento y calidad ah, de vida oui. de las de, de la, la mejora de las comunidades condiciones de a, a través de, de la búsqueda, de, de, apertura de mercados donde se puedan ofertar los productos forestales provenientes de la cuenca y de la gestión eficaz de la forestería comunitaria. Eh, también eh, debemos trabajar Enfocadamente Ayer, en el fortalecimiento de capacidades veiller au renforcement de capacités para, poder, para que puedan tener poder de autogestión eh, pour y poder eh, permitir la autogestión de ces communautés y développer les, las con mejor calidad. Por una calidad. Yo creo que. Eh, Uniendo esfuerzos, podemos también contrarrestar los impactos negativos del cambio climático. Con las actividades que realizamos de manejo sostenible, el que de las actividad de alerta temprana para mitigación del cambio climático, la alerta precoce cambio climático, en fin, para reducir los efectos nefastos. Básicamente, por ahí estaría yo con mi intervención. Entonces, es prácticamente en qué consiste mi intervención. Muchas gracias, señoras. No pienso que usted ha acabado. Es verdad, sí. ha ah, acabado con su intervención. Sí. Gracias por el espacio. Volvemos pronto, Merci seguimos en comunicación. Por el espacio que me ha permitido ocupar, gracias de haberme permitido intervenir. Vamos a pasar al próximo orador. Honoré a acabado. Se ha ido y voy a volver a Julius. Estamos todos de acuerdo. El mecanismo es importante. Según usted, ¿cuáles medidas podemos tomar para mejorar las estrategias explicadas en el terreno actualmente? Lo que hay que reconocer es que a nivel de la forestería comunitaria hay algunas lecciones que extrae, eh, principalmente relativo al fortalecimiento del fondo de garantía, el manejo de la comunicación y la evaluación de ese tipo de fondo. En resumen, di, diría que el proceso debe ser mucho más participativo y que un proyecto debe producir resultados concretos eso no es posible en tres años debemos darnos demasiado tiempo porque todos los proyectos relativos al cambio de comportamiento y mentalidad requiere tiempo y debemos acabar con los proyectos que van más debajo de cinco años, otra lección que tenía a nivel de los fondos de gestión de los bosques, debemos saber que el fracaso es posible y podemos realizar resultados satisfactorios después de fracasar si hemos sacado lecciones de nuestro fracaso. En ese tipo de proyecto tenemos más del 80% de indicadores que debemos tomar en cuenta y no debemos decirnos que estamos perdiendo. Hay que sacar lecciones de nuestros fracasos y esto me lleva a hablar de lo que Duncan ha hablado, es decir, la identificación de los riesgos. Hay que saber que el fracaso es posible. Y por lo tanto, elaborar nuestros proyectos en consecuencia, principalmente cuando se trata de ese tipo de proyectos financiados por los fondos de garantía Eso que he acabado con los fondos de garantía Muchas gracias, Julius, por, por su intervención. Me alegro que has podido tomar parte de... En esta mesa redonda y como lección, como ha dicho, debemos tomar en cuenta la planificación, porque un proyecto de dos años no permitirá cambiar de, de, de, de la situación de terreno. Habrá que planificar sobre el largo plazo, por ejemplo, cinco o diez años para asegurarnos que registremos resultados eficaces para generar transformaciones. Muchas gracias por su intervención, muy apreciable, Junius. Vamos a continuar la discusión. Lo espero. Quisiera tomar la oportunidad para pasar a la próxima fase. A lo largo de este seminario, hemos decidido lanzar convocatoria a casos de éxito en materia comunitaria y aquí quisiera introducir a Jean-Claude Gingili que trabaja para FAO y ha dedicado mucho tiempo en su trabajo con FAO y estoy seguro que Jean Gingili va a hablarnos de esa iniciativa. Vamos a dejarle la palabra. Jean-Claude, ¿está conectado? Me puedes escuchar, Jean-Claude. Si Jean-Claude no está conectado, voy a dejar la palabra a Giván Fundem. Giván está aquí en Yahunde y trabaja sobre las cadenas de valores. Podrá decirnos qué contenido en relación con el lanzamiento de la convocatoria de casos de éxito de forestería comunitaria Giva en sí está conectado Usted tiene la palabra Muchas gracias, Abdón No sé si me pueden escuchar Gracias pues por la oportunidad que me permite presentar los casos de éxito materia de forestería comunitaria, pienso que hemos entendido, escuchado casos interesantes en África y Asia y América también. Yolos nos ha hablado de mecanismos de financiación. Muy a menudo hay casos de fracaso en materia de manejo de que es comentarios hay más fracasos que éxitos. Ahora, si queremos hablar de casos de éxito, de qué se trata, de ahí nuestro lanzamiento de la convocatoria y se trata de identificar casos de éxito en materia de manejo de forestería comunitario y eso nos permitirá Tener datos en materia de gestión de bosques comunitarios y qué lecciones extraer de eso para poder mejorar las condiciones de vida de las poblaciones y manejar mejor los bosques comunitarios, pues el lanzamiento de la convocatoria. Tiene como objetivo de hecho presentar ejemplos de éxito, cuáles son los factores que contribuyen a ese éxito. Y eso se presentará a nivel del resumen. Y se puede tratar de factores jurídicos o legales, se puede tratar de organizaciones muy bien estructuradas, se puede tratar de enfoques financieros o económicos como Honoré, acaba de decirlo aquí. Es verdad que honoré, fue muy exhaustivo. Se puede tratar de un proceso participado que involucra a hombres y mujeres. pues queremos casos de éxitos que podemos presentar. Se tratará primero de un resumen entre 800 y 1,000 palabras. ¿Cuál es el contenido de dicho resumen? Habrá que... Se necesitará una introducción que describa el contexto, el ámbito y los principales retos y a nivel de cuerpo presentar el ámbito donde se desarrolló dicha experiencia, eh, todo el proceso. Pues el resumen o la experiencia debe presentar estadísticos para que sepamos los cambios que intervinieron durante el periodo mencionado. Si hay otros elementos interesantes, habrá que mencionarlo en las experiencias. Para los candidatos interesados, y pienso que, espero que todos estén interesados, esperamos que entre el 7 de diciembre y el 7 de enero podamos recibir sus propuestas, sus resúmenes de proyectos y que podamos obtener en esos resúmenes la experiencia de qué se trata y vamos a recibirlo en la dirección que vamos a comunicarles. Se puede tratar de abdón a, a uno y van a encontrar esas direcciones a nivel de las discusiones en esa pantalla. Y esperamos eso ah, en el 7 de enero a más tardar Hemos dicho entre 800 o oh, 1,000 palabras. El proyecto puede ser redactado en francés, inglés o español. Y entre enero y marzo de 2022 habrá que someter todo el proyecto, el proyecto completo para por los que habrán sido retenidos entre el 7 de diciembre y el 31 de julio de 2022. Deseamos obtener una lista de los documentos. Pues habrá falta que todos los elementos, los efectos presentados sean apoyados por una investigación documentaria que permitirá elaborar un documento completo Dicho eso, Aldon, he ahí el contenido de nuestro lanzamiento de convocatoria. Pues preséntenos sus casos de éxito. Y hay que compartirlo con nosotros y habrá un panel que va a seleccionar 20 entre esos casos de éxito. Y que vamos a publicar. En julio, amistad Muchas gracias. Muchas gracias, Divine. Tuvimos la oportunidad de compartir nuestras experiencias. Al menos algunas personas han podido hacerlo durante esta conferencia habitual, pero hay otras conferencias que los demás quieren presentar para que se sepa que hay experiencias de éxito, razón por la cual la sumisión de tren queremos la sumisión de 30 experiencias para que queremos presentar lo que se hace para mejorar el proceso de manejo de los bosques comunitarios muchas gracias por la presentación de ese lanzamiento de la convocatoria espero que el doctor Giri Giri está conectado para tomar la palabra era un placer todos vamos a compartir todos los documentos que fueron presentados durante este webinar y van a recibir un mensaje para informarles. Queremos agradecer a todos los eh, presentadores. Los, las presentaciones fueron muy interesantes. Jean Claude Guinguiri, estás conectado para las palabras de Klausura. Jean-Claude está conectado. Sí, ha señalado su presencia. Jean-Claude, usted tiene la palabra. Por favor, hay que abrir su micrófono porque no podemos escucharle. Por favor, hay que averiguarlo. Hay que abrir su micrófono. Acabo de ver la respuesta de Jean-Claude diciendo que está conectado, quizá tiene problemas de conexión. Jean-Claude, usted puede tomar la palabra. Lo siento. Estimados participantes, estimados colegas, hemos llegado. Al final de este importante seminario en línea, en el nombre de CIFO y CRAP, en nombre de FAO, quisiera agradecer a todos los participantes que han podido estar aquí y les agradezco por su participación activa en este seminario. Agradezco particularmente al moderador y a los panelistas por su contribución notable. Felicito particularmente a Abdon que ha moderado muy bien este seminario web. Ese seminario web presentó la necesidad de sacar lecciones de las experiencias anteriores que permitieron estructurar mejor la forestería comunitaria. Se trata también de hacer de la comunidad. Forestería comunitaria una herramienta eficaz que permitirá asistir a los países en el manejo de asuntos emergentes tales como la deforestación, la restauración de los ecosistemas forestales y la construcción de la resiliencia y de la dependencia de las comunidades, así como el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. Estoy convencido que hemos llegado a un consenso en relación con ese tema. El desafío ahora es obtener el compromiso de los participantes eh, esencialmente en cuanto al lanzamiento de convocatoria para, para, para compartir la experiencia de éxito. Estimados participantes, el éxito de esa iniciativa depende de ustedes. Necesitamos su cooperación. Hay que comunicar sobre el lanzamiento de casos de éxito. Hay que invitar a sus amigos, a sus hermanos, a sus colegas para que puedan someter un resumen del lanzamiento de la primera fase de la iniciativa en materia de forestería comunitaria. Tuvo lugar hoy. Después de esta etapa, habrá que continuar recopilando casos de éxito. Y como lo saben, tenemos centenares de iniciativas de éxito que podrían servir de modelo en el mundo para elaborar proyectos futuros. Quisiera aprovechar esa oportunidad para invitar a todos los participantes y todos los asociados a a unirse a CIFO y CLA para hacer esa iniciativa más exitosa y permitir a los países identificarse mutuamente para sacar lecciones de sus éxitos y fracasos para movilizar a las comunidades en la lucha contra la deforestación principalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Claude. Hemos podido sacar lecciones de eh, todo lo que hemos dicho durante ese seminario. Ahora se trata de ir adelante y lo que nos queda que hacer es proporcionar informaciones relativas a ese lanzamiento para presentar experiencias exitosas y Al final del año se tratará de seleccionar los casos de éxitos más importantes a nivel comunitario. Sé que hemos tenido cerca de 200 personas conectadas. a gente que se ha conectado antes de desconectarse. Muchas gracias por la calidad de las presentaciones. Gracias a él fea o así fue craft estamos juntos como se dice aquí en Camerún mi país les deseamos muy buen día hasta la vista